el código tiene 20 años dando vuelta 20 años porque no le conviene a mucha gente la aprobación del código yo creo que la aprobación del código conviene pero es, no es así como lo mandó el, el, el, la Cámara de Diputados no es así que conviene es un código que represente los verdaderos intereses de, de nosotros los dominicanos miren Germán miren Germán eh, hizo 11 observaciones y a ninguna se la tomaron en cuenta y miren el tiene facultad para hacerlo porque ella que va a bregar con el código y dice miren esto está muy débil, esto no debe ser así esto no debe ser así y nada de eso le tomaron en cuenta no los diputados pusieron lo que a ellos les dio la gana aprobaron lo que a ellos les dio la gana no respetaron a la mujer eh, hay discriminación eh, eh, Piensan ellos por la mujer, por complacer una religión. Esto no es para complacer religión. Esto es un problema de salud, el problema de, de, de, de, de las tres causales. Eso no es un problema de, de, de, de religión. Yo he dicho muchas veces que ahí hay mucha hipocresía, mucha hipocresía. Entonces, eso quería decir, aquí no tenemos vaca sagrada. Usted puede ser mi amigo... Y si, sí, yo entiendo No por yo hacerle daño a usted que yo entienda No, que sea así Que sea así Yo lo digo claro Buenas noches Hello Buenas noches hermano, Hola. Adelante mi hermano Licenciado Wilson de este lado Licenciado Wilson, adelante Wilson Muchas gracias. Si el PRM aprueba ese código, la cosa buena que Binada ha hecho se van a ir por la borda. Claro. Porque es que, es que los legisladores están demostrando que ellos están yendo a, a la Cámara de Diputados a legislar a favor de ella, a favor de sus intereses. Si, si aprueban ese código, así como está, con esa laguna, el pueblo va a terminar de, de, de no creer en ellos exactamente y el PRM va a salir los de hecho... bueno lo va, lo va a votar por la borda no que ese código es el futuro ese código es el futuro si una gente que cometió un acto de corrupción se le aplica lo que hay en ese código no va a pagar nada no no no eh, eh, eso debiera ser mediante un referéndum yo espero Exactamente, exactamente. Pase buena noche, hermano. Gracias, hermano. Entonces, como un Cuco, eh, le, mira, están hablando mal de fulano. Viste a, fula? ¿Viste a Black que acabó con Fulano. No, en este programa no se acaba con nadie. En este programa venimos aquí a decir la verdad. Lo que nosotros entendamos que es la verdad. Pero que se pueda probar que es la verdad. Y analicen ustedes. ...si sí, puede ser un buen código... ...que no, que no lo revisen... ...así mismo como tal... ...así, sin leerlo y sin nada... ...no lo no, firmen ahí, ya está aprobado... ...hay buena fe ahí... ...no hay buena fe... ...entonces, eso quería decir... ...vamos señor director... ...que el... ...el presidente Luis Abinader... ...la número 6 por favor... ...el presidente Luis Abinader... ...dice que habrá código... ...que va a haber código... ...o sea que se va a aprobar el código... ...ahora no así... Al mismo Luis Abinader, si es así que lo quieren aprobar, yo, yo también les refuto eso. Aunque el presidente dice que no habrán grandes modificaciones, pero tampoco va a ser así. Porque se necesita aprobar el código. Eso tiene 20 años dando vueltas. Y tenemos un código eh, eh, de siglo, del siglo pasado. Eh, vuelvo y repito, vuelvo y repito. No estoy con la posición que ha asumido el senador Franklin Romero. Pablo lo repito, ahora entiendo que Franklin Romero es un buen senador, ha hecho un buen trabajo, pero yo no estoy con esa posición. Solamente en el tiempo que él tiene siendo senador, eso yo le refuto. Y ha tomado muchas decisiones y le han aprobado eh, muchos proyectos a él. Y ha hecho mucho por Macorís, ¿me entiendes? Ha hecho muchísimo y ayuda a la gente, la gente pobre y eso. Veo que allí no hay discriminación, eh, él recibe a todo el mundo ahí en su oficina, eh, ayuda, que los lo legisladores no están para ayudar, pero, pero él ayuda, ¿me entiendes? El legislador está para legislar. La ayuda tiene que ser del gobierno, del poder ejecutivo, del Estado, porque el legislador no está para eso. Para coger dinero eh, del de, de nosotros, como cogen el, el, el barrilito, para ayudar. No, no, no. no. Los legisladores. Pero él ayuda. ¿Me entiendes? A mí me consta que él no se cagó con un peso de eso. Que él da mucha ayuda. Ahora, bueno, lo digo, eso no me gusta. Eso, a mí me gustaría que me lo explique mejor. Esto que estoy diciendo no se lo dicen. Ahora de eso que yo digo que, que, que lo considero un buen senador no le van con el chisme Blas acabó contigo <risa> esto es público él puede ver si yo acabé con él si eso se llama acabar con él estar en contra de una posición que él tenga entonces sí si yo acabé con él lo que no me van a ver repito es exigiendo de que porque no me nombró porque no me ayuda a nombrar, porque no me consiguió una publicidad nada de eso nunca le he pedido nada Nunca me he tomado una soda con lo de Franklin y le he pedido favores, pero no para mí. En estos días gestioné una reunión que a ellos se les hacía difícil. A las personas que querían la reunión no podían conseguirlo y si se les hacía difícil, me llamaron y yo hablé con él inmediatamente, ah, sí, sí, sí, sí, y allá hubo una gran reunión. Yo, yo, me llamaron que, que fuera y yo fui, y yo fui. Bu Buenas noches Mi, mi querido amigo Blas Adelante, estampale Tú sabes bien que tú estás haciendo un trabajo profesional Muchas gracias, hermano eh, Eso es lo que te ha dado eh, el hecho que tú tienes Y Flaky sabe que tú eres un periodista que no te vende Ni coge, no Sigue tu trabajo Algo bien o mal Te felicito, Blas Muchas gracias, estampale Muchas de las hermanas. Sí, porque aquí no estamos para hacer daño. Aquí no estamos, en primer lugar, yo no aspiro a nada. A nada. No voy a aspirar nunca. Aquí lo he dicho. Que si me ven aspirando algún puesto eh, eh, eh, electivo, que no voten por mí, porque ahí sería un bandido. Porque yo les he dicho que no, que no aspiro. Porque hay quienes eh, eh, se comen el otro y, y acaban con el otro, pero porque ellos aspiran. ¿Entiendes? Eso sí, hay, eso sí acaban, bueno, claro, porque tienen una aspiración, y regalan en los programas, y, y, y dan cosas pedidas, porque de lo de ellos no dan nada, eh, y, y acaban con el otro, y, y miren lo que está haciendo fulano, y no se lleven de él porque está haciendo esto, no, pero eso tienen aspiración, yo no tengo ninguna aspiración, la única aspiración mía es de que cada quien, cada funcionario público, Haga una buena gestión, porque si hace una buena gestión, si Luis Abinader, yo no soy perremedita, pero voté por Luis Abinader. y entiendo que él lo está haciendo bien. Lo que no lo están haciendo bien son la mayoría de sus funcionarios. Pero si no hace mal, yo lo resalto. No, no porque yo tenga alguna aspiración en otro partido, o tenga interés en otro partido, porque no soy de ningún partido. El PLD hizo muchísimas cosas buenas, muchísimas, pero la corrupción lo arropó. Es PLD de este del país, pero ¿a qué costo? Cuando Danilo andaba en su visita sorpresa, yo lo resaltaba, pues yo entendía que estaba llevando, incluso con otro comunicador aquí, que, que llegamos a ese programa juntos, eh, yo, eh, por ejemplo, con quien yo comencé aquí, que fue con mi hermano y amigo, el licenciado Víctor Rojas, teníamos esa discusión, que él estaba en contra de la visita sorpresa, y yo estaba a favor, y yo le decía, no, porque mira, está ayudando el campesino. Ahora se sabe lo que había en la visita sorpresa, seg seg según lo que, lo, que, lo que dice el Ministerio Público, que hubo mucha corrupción. Pero en ese momento yo entendía que la visita sorpresa también Pero mi amigo Víctor, mi amigo Víctor, en ese momento, mi hermano Víctor, pertenecía a un partido. Yo no. Yo no. Yo lo decía sinceramente porque nunca... He aspirado. Y hay gente que me dice, déjate de estar diciendo que si tú aspiras, que digan que tú eres un bandido, porque puede aspirar un... Día. Yo digo, no, yo no voy a aspirar a, a nada. A mí no me interesa ningún cargo público. Yo puedo servir sin pertenecer a ningún cargo público. Puedo servir sin pertenecerle a ningún partido. Porque qué es que cuando usted, cuando usted quiere servir, quiere hacer un comentario, por ejemplo... Esos comentarios que yo he hecho aquí, si yo fuera de un partido, tienen menos validez porque lo que le estoy estirando, por ejemplo, yo fuera del PLD. Y dijera, no, pero es porque Franklin está diciendo eso porque Franklin es del PRM y él es del PLD. No, yo lo hago desinteresadamente. Repito que Franklin es un buen senador. Ahora, eso tiene que explicármelo, porque él quiere que se apruebe ese código así que él sabe que ese código no está bien, ¿por qué aprobar ese código sin modificarlo? No, no, aprueben eso, no, eso a mí hay que aplicármelo, eso a mí hay que aplicármelo, sabiendo yo que él es un buen senador, pero puede estar equivocado, ¿entiendes? Él puede estar, que yo entiendo,